No se viaja para escapar de la vida. Se viaja para que la vida no se nos escape. 1. 2. ¿Qué tipo de viajeros somos? Aprendemos vocabulario sobre tipos de viajeros. Primero vamos a ver los tipos clásicos que han existido siempre. En primer lugar nos encontramos con el viajero fanático de los atractivos turísticos. Con sus postales, su guía turística y su plano. ¡Buenas! A mí lo que más me gusta es ver todos los monumentos y museos que vienen en mi guía. Por otro lado tenemos el viajero cultural que busca la autenticidad y lo inexplorado. Interactúa con la gente local, busca la aventura y prueba la comida típica. Hola a todos, yo soy un viajero cultural. Me encanta mezclarme con la gente local y conocer sus costumbres. Según el destino, podemos hablar de los viajeros playeros, a quien les encanta relajarse en la playa, y de los viajeros urbanos, que prefieren perderse por las ciudades. Según la organización, tenemos al viajero planificador, que organiza y calcula muy bien su tiempo, el viajero ahorrador, que calcula muy bien su presupuesto, o el viajero comprador, a quien le encanta comprar todo tipo de cosas en sus viajes. Según la actitud, tenemos a los viajeros quejicas, a los que no les gusta nada, y a viajeros entusiastas, a quienes les gusta todo lo que ven en sus viajes. Pero hay más, los viajeros mochileros con su guitarra, su mochila y un poco bohemios, los viajeros caseros que quieren las mismas comodidades que en su casa. Los viajeros gastronómicos, a quienes les encanta disfrutar de la gastronomía y el vino, a los más extremos se les llama foodies. O los viajeros deportistas, a quienes les encanta hacer deporte cuando viaja, muchas veces deportes extremos. El viajero ecológico, quien respeta y cuida el medio ambiente y también es ético con la comunidad. El viajero fiestero, quien siempre que viaja sale de fiesta. O el viajero friki, a quien le encanta visitar atracciones un poco curiosas. En segundo lugar tenemos a los tipos nuevos, que se corresponden con la llamada generación del milenio. Son los viajeros tecnoadictos o viajeros 2.0, siempre conectados compartiendo sus experiencias, buscando hoteles, restaurantes y actividades en la web, haciéndose fotos selfies y que nunca desconectan. Por último, vamos a ver los tipos del futuro. La famosa empresa para reservas de viajes con tecnología Amadeus publicó en abril de 2015 un informe donde hablaba de los seis nuevos tipos de viajeros para 2030. Estos viajeros serán... En primer lugar, tenemos a los buscadores de capital social, quienes organizarán sus vacaciones teniendo en cuenta sus contactos en la red para seguir sus opiniones y recomendaciones. En segundo lugar, los puristas culturales, quien considerarán sus vacaciones como una oportunidad de inmersión en una cultura diferente. En tercer lugar, los trotamundos comprometidos, planificarán sus viajes con un componente de sostenibilidad ambiental y de voluntariado. Y los amantes de la comodidad, quienes preferirán contratar un paquete de productos y servicios para simplificar la gestión del viaje. En quinto lugar, los viajeros por obligación, que viajarán por trabajo pero también aprovecharán el tiempo para hacer turismo. Y en último lugar, los cazadores de lujo. Viajarán en primera clase de avión a un hotel con spa de lujo y en helicóptero privado. ¿Qué tipo de viajero eres tú? ¿Completan el foro con qué viajero del vídeo te identificas? y completa el cuestionario sobre viajeros del futuro y comparte los resultados en el foro del módulo 1. Muchas gracias.